Pues bien, la cifra exacta de este mes son... Señores, por fin vídeo nuevo, después de tanto tiempo, tranquilos que no se me había olvidado, pero como bien sabéis, ha habido una situación difícil a nivel global. He sido bueno, he sido bueno y me he quedado en casa, he estado he encerrado todo este tiempo, pero no he estado parado, he estado trabajando en muchas cosas de las cuales os iré contando poco a poco a lo largo de este vídeo. Y bueno, tenía ya muchas ganas de salir, esta es la primera gran escapada, por así decirlo, que, que hago. Nos hemos venido con el señor Mike Sneaky y lo que hay que ver a la montaña, a respirar un poquito de aire puro que hacía falta. Como veis, nuevo aparato, eh, agradezco mucho a los chicos de Ziyun. Tenía muchas ganas de tener un Wimbal y por fin lo tengo. Esto va a ser un salto de calidad para lo que es el canal para hacer los vídeos que creo que también os va a beneficiar a todos, a todos vosotros. Si lo tengo aquí entre mis manos es porque es un cacharro que es la hostia y bueno os voy a dejar unas tomitas que voy a hacer con el WBLS para que también le echéis un ojillo. Y mañana por la mañana cuando nos levantemos pues hablaremos de cosas que yo creo que os pueden interesar bastante y sobre todo responder a la gran pregunta de si se puede vivir del urbex y cuánto gano en youtube que sé que sois muy morbosillos y estas cosas os gustan mucho vamos a continuar Bueno pues por fin nuevo día y bueno vamos a charlar ahora un poquito así que tengo, tengo tiempo mientras descendemos todo lo que es este camino y quiero que sepáis que bueno yo aparte de, de YouTube tengo mis trabajos que es lo que le dedico tiempo y que bueno pues hacer cosas de estas pues me resta tiempo para mis otras cosas pero bueno a mí es algo que me gusta, me gusta compartir experiencias con, con vosotros, me gusta compartir tiempo eh, ofreceros también contenido, eso me, me gusta mucho, disfruto os voy a hablar un poco de todo lo que he estado haciendo eh, tantos días en casa y bueno, tampoco he estado parado sino que he estado en, trabajando cosillas, proyectos para traeros a vosotros y bueno, la primera de todas es que deberéis de saber que todos, todas las semanas, todos los domingos estoy en, haciendo, haciendo directos y luego también en tres semanas solo hacer algunos directos más, pero bueno, el domingo es fijo Así que si no queréis perder nada os recomiendo que me sigáis por ahí. Deciros que esta etapa también me ha servido para actualizar y renovar lo que es la página web. Todos los links os los pondré por abajo vale, para que les podáis echar un vistazo. Y bueno, la he reformado de pies a cabezas y yo creo que está bastante chula ahora. Y bueno, pues también me ha abierto un Patreon para todos los que me queráis apoyar. Y lo bueno de esto es que... Bueno, el Patreon funciona como... hay como una suscripción mensual y yo a cambio os doy unas recompensas y podéis tener cosas como canales exclusivos en Discord. El manual del explorador, que es algo que está en la web, tocará temas, tenéis un índice, lo que es en la web, sobre aspectos del urbex, historia del urbex, un poco las formas de explorar, la dialéctica... En fin, es un 360 lo que es el urbex, que es algo que estoy dedicando mucho, mucho tiempo el manual del explorador es una guía para todo aquel que se quiera iniciar en lo que es la exploración urbana y también para todo aquel que quiera avanzar un poco más, porque es algo más me ha servido todos estos días de estar en casa, es que he visto el urbex de una forma totalmente diferente, he podido profundizar, me ha cambiado la forma de pensamiento, eh, ya no lo veo como algo que está en las redes sociales, sino algo que va más allá, que tiene una historia, que tiene una conexión entre gente, que tiene una mentalidad, una filosofía, y todo eso es lo que yo os quiero transmitir a través de esto. Lo que es el manual son una serie de artículos que yo voy publicando periódicamente y todo aquel que esté durante cierto tiempo eh, apoyándome en, en Patreon, pues cuando se termine lo que es el manual del explorador, yo esto lo voy a publicar en formato físico y se lo voy a entregar gratuitamente y firmado. También para todo aquel que no esté en Patreon, pues también cuando se termine todo el proceso de publicación, pues también estará. Y bueno, en este libro es algo que le estoy poniendo yo mucho empeño porque veréis cuando generalmente la gente de YouTube eh, saca un libro, pues es un editor que contacta con ellos y básicamente le hacen todo, le escriben todo y simplemente ponen ahí lo que es la foto o firmado. Pero yo es algo que quiero que salga de mí, de mi conocimiento, de mi experiencia, algo que transmite a vosotros, o sea, algo que os transmite a vosotros, que también vosotros eh, sepáis que lo que estáis leyendo ha salido de mi puño y letra. Aunque bueno, lo escribo en ordenador, pero bueno. Y no sé, es algo, de verdad, es algo que me hacía mucha ilusión. Es un proyecto que tengo que le estoy poniendo mucho cariño. Y para mí, cada vez que escribo algo, es una satisfacción personal muy, muy grande. Vale, eh, la cuestión que todos estabais esperando, de si se puede vivir, cuánto gana actualmente en YouTube. ¿Cuánto crees, Mikey ver, Sneaky? Yo, caballero, eh. le diría una cifra responsable, no exagerada, pero importante. Tal vez... 150-200 dólares mensuales. ¿200 dólares mensuales? Estadounidenses, mensuales. Vale. Pues bien, la cifra, exacta la cifra exacta de este mes... No te has acercado nada. ¿Nada? No. O sea, nada. Son 49,58. A ver, de este mes, tío. Este a mes. ver, no vale, vale, vale, entre, vale, en toda la cuarentena. vale, eso es cierto, o sea, es verdad que hace como dos meses que no subo vídeo Voy a coger los ingresos que he generado durante un año Vale, al, ¿al año cuánto crees? Al año... mil fácil, yo creo Mil fácil Mil fácil Yo diría mil, venga, mil es una cifra vale. perfecta A ver, mil setecientos sesenta y ocho bueno, es como 100 euros al mes, eh. Vale, cuántos vídeos has subido? A ver, muy pocos, vale, pero... Porque a lo mejor, si subieses más vídeos Sí, mes... claro. Si subo todos los días, ¿no? ¿No te juego. Claro. Sí. Y me los, me los editas tú. Yo te... Eh, me contratas <risa> y yo te los edito. <risa> Bueno, pues ya habéis visto un poco. Sí, que es verdad que no me puedo centrar en lo que es este mes porque no he subido vídeo. Pero bueno, para que tengáis una media, esos es los 1.700 euros al año. Y claro, vosotros le diréis y decís, joder, 1.700 euros por subir vídeo. Eh, pero está, está muy mal, o sea, está muy mal. Porque o sea, la cantidad de tiempo que yo le invierto esto, imaginad el tiempo que yo dedico a explorar, a grabar vídeos, a editar, todo eso, si lo dedicara a mi trabajo normal, pues eh, ganaría mucho más, como bien 1700 euros, pues sería el salario mínimamente que se puede ganar en un mes en, en algún trabajo, sabes eh, pero bueno, yo quiero decir que para mí el Urbex eh, no me lo estoy tomando como un trabajo, sino como un hobby que me gusta mucho compartir con todos vosotros. Monetizar, o sea, monetizar en YouTube tiene muchos aspectos. Primero, de la audiencia que tengas. También del contenido que hagas. O sea, no es lo mismo hacer exploración urbana que hacer videojuegos, que hacer un vídeo sobre animales. Eh, el tipo de público que me ve por el nivel adquisitivo no es lo mismo que te vea chavales de 16 años que a lo mejor ven un anuncio y no tienen poder adquisitivo para comprar lo que sale en el anuncio, que gente de 20 años, por ejemplo. La zona geográfica donde te ubiques, en fin, son muchos, muchos factores. Pero yo soy consciente de ello y muchas veces, por más que las marcas contacten conmigo, soy yo el que se mueve para contactar con esas marcas porque digo, oye, mira, tenéis un producto que me interesa, eh, ¿qué tal si yo lo muestro a cambio pues, eh, vosotros me cedéis a lo mejor lo que es el producto todo eso, entonces, eso también me ayuda un poquito a lo que es evolucionar. Y bueno, pues por mi parte poco más, ya os digo, gracias a lo que estáis en Patreon, porque me ayuda mucho eh, la inversión de viaje, de equipo, todo eso, eh, bueno, pues es algo que, que me ayuda bastante un poco a lo que es avanzar y dos cositas más, la primera es que la exposición que iba a hacer, pues eh, por el tema este se ha aplazado y tranquilos que en cuanto se pueda, yo diré una fecha y se realizará, no se ha cancelado, sino que se ha aplazado. Y segundo, que el segundo vídeo, que ya es propia exploración urbana, ya está grabado, así que pronto lo tendréis. Y nada, muchas gracias y sobre todo, gracias por el apoyo. Nos vemos muy pronto.